Hola chicas, bienvenidas y bienvenidas a Susurro del Papel Yo me cede por si no me conocéis y hoy os quiero enseñar un jaul de comprita de ya tiempo atrás pero bueno me ha llegado el otro día, no hace mucho, llegó hace una semana yo voy comprando y cuando cruzo el charco pues le digo a Rocío Rocío mándamelo que ya estoy a la penis y entonces Rocío pues me lo manda Rocío es Rocío de Mascraft. Y quiero enseñaros lo que compré. Mira, compré este sello de Navidad De, de la colección Studio Light. Bueno, de la marca Studio Light Colección Grun, ¿Qué por ahí? Grun, Grunge. Mira, es este. Es grande, ¿eh? Es muy bonito. Es una muchacha cantando. Con notas musicales alrededor. No sé si se verá bien. Pues este. Es grande, ¿eh? Como un, un cuarto. ¿Qué más? Eh, mira, a Rocío le he comprado también esta pintura verde eh, de multisuperficie, multisurfaces. Bueno, esta de Caden y tiene brillo, es híbrido, ¿eh? Mira, aquí pone, a ver que lo vea en español. Nueva generación, pero viene en inglés aquí. Pintura al agua, multisuperficie, ¿eh? brillante, con una avanzada fórmula que aporta una gran adherencia y cobertura sobre madera, metal, vidrio, eh, poliéster, cerámica, porcelana, terracota, plástico, mampostería, papel, polietileno y tejido. También vale para ropa. Acto para interior y exterior. ¿Eh? Que ponéis? Es que no, no... Resiste resiste óxido y humedad. No es necesario usar imprimación. Pintura resi resistente y superfluida. Diluir para usar en tela o cuero. Esperar 12 horas para dar una segunda capa sobre el, sobre el cristal. No tóxica y cumple la normativa europea. Bueno, pues este, en verde... Y también compré esto Que es en dorado Miren muy bien, viene en su bolsita Cerrada, esto ¿Veis? Que es dorada, a ver si se ve Lleva brillito ¿Vale? Y es eh, Del lanfan Y yo, es que como tardo tanto en recibirlo ya después no me acuerdo ni para qué, Es dorado pone gol Y es para, para esténcil, una pasta para echarlo con esténcil eh, Yo le encargué a ella eh, De prima de prima, las flores y la colección Pero colección ya no quedaba Así que me quedé sin colección este año de prima Y solamente tengo estas flores Que bueno, no me importa porque ya las usaremos Los efímeras Que son todo esto Los puffies Que son muy bonitos Son todo esto y otros efímeras que son distintos al otro que... O, o son iguales. No me acuerdo. No, son distintos, sí. Sí. Esto. Pero los papeles, amiga, ya no hay. Se quedó sin papeles. Y yo también. Así que dije, bueno, pues ya está. Pues no hay papeles. Compré estos efímeras de Peter el mundo de, de, del ratoncito de peter rabbit rabbit el conejo es eh, vale que es este compré los efímeras porque me gusta después para pascua pues ya tengo cogí estos efímeras eh, solamente que eh, trae todo esto muy dicen también solamente los efímeras pues de home sweet home Veis, 66 piezas Estas No las voy a abrir porque Aquí creo que se ven Bien Aquí están en chiquititas Y dentro pues a tamaño normal ¿Qué más? Mira, compré las maderas de Alicia eh, De estampería Las maderitas que vienen ya policromadas ¿Veis? Que me parecen muy graciosa y además están muy bien pintadas la verdad compré Uy, compré de, de del killing el killing el de estampería los daikus que yo ya los tenía tenía esto esto no esto esto sí que los tenía porque se los compré a carmen de trans motriz no me acordaba que se la había cogido a ella pero bueno no importa porque me vienen bien, y estos, ¿vale? Que estos no los tengo, ¿vale? Que es de Clean también. Clean. Bueno, cogí estos que tampoco los tenía Estas, ¿veis? Que son. Pues la, las postales, pero las postales, mira, que hay chicas grandes de todos los tamaños. ¿Veis? No sé si me he ido de cámara. Estas no, no vienen aquí. Estas son como de, como de plástico, como de acetato. Muy finito. Está guay. Y estas no. Estas son las clásicas de estampería. ¿Qué más te, eh, le cogí? Estas. También de estampería. ¿Veis? Esta por detrás. Bueno, pues esta. Estas son DAI. 11 piezas este que es el abecedario ¿ves? y esta que esta no es de esta es de estampería y es de son chivor y son de la colección alquimia, creo que sí ay oh, madre mía, a esta le dan cuerda ¿eh? y después compré esta que bueno, viene de todo y de la Goyo compré esta de Santoro De Navidad ¿Veis? Qué bueno Y esta maderita De Santoro Que me parece súper bonita Nana, digo ¿no? Por favor Esta Es muy bonita Y de Santoro también Mira, le cogí esta Que son muy bonitas Mirad por detrás y esta, que más bien es fiesta, ¿veis? El cumpleaños, porque vienen con tartas, regalos, pero son muy monas. ¿Qué más? Pues le cogí de Navidad, de campería también, estas maderitas, que me parecen muy bonitas. La casa, el gatito, muy chula. Pues cogí esta. Y cogí este, este, lo diré, troquel, ¿veis? que me parece muy chulo, es súper grande, pero grande. Es muy, muy grande. Pues cogí este. Y cogí... Bueno, cogí, compré. La poitencia de... ¿Qué hace esto? De... ¿Cómo se llama esto? De, de molde. Lo diré. ¿Veis? Hace esta rama, esta hoja y la poitencia. Que es muy grande. Y también de los textos también le cogí estos que son eh, cristales de Navidad. Uf, pero esto está más duro que una piedra. A ver, a ver, mira, ves, mira qué bonito. Si salen con todo, a, pues sale con todo detalle. Me parece que es precioso. Es muy bonito. ¿A cuál más bonito de los tres? Eh? Le cogí dos colecciones de la Gorcho. Son en A4 y trae 20 páginas. Os la enseño, ¿vale? Esta colección y esta otra que es la de Navidad. Que bueno, si no para este año, pues ya queda para el año que viene. Mira. se lo cogí, le cogí esta chiquitita de clean de estampería la chiquitita, yo de esta tengo los básicos, pero esta no la tengo yo compré los básicos a a Scramotry, pero esta no la compré y ahora Rocío pues me la manda, por pues menos más porque si no me hubiera con dos esta le cogí a rocío esto para hacer un diorama en 3d ¿ves? de la lady vagabundo y le cogí la colección de, de este año de daika de, de navidad la chiquitita aquí que se empiezan a volver a, a repetir y, y está es la colección de daika de 20 por 20 estos que son recortables veis que son de a ver es que no me acuerdo de marisa bernal y son los recortables solamente y son de marisa bernal Mira, ¿ves? Por detrás así. Este, con los cascabeles. Son chulísimos. Esta, con los botones. Y esta. No son pre-recortados, ¿eh? Hay que recortarlo. No están pre-recortados. Y descapri, capi, capi. Este happy birthday Scrappy it Scrappy scrap Scrappy down Scrappy este, te quedas ahí, este, mira, ve, este, y este de ventana que va así. Este, no me, este me parece que me la ha regalado ella Que yo no lo compré Creo que ella ha sido la que me la ha regalado Que si tengo, mira Le compré estas casitas Para hacerlas ¿ves? Que traen tres casitas Y es para pintarla Armarla ¿Veis? Esto se va armando Ay. Y, y es para se ponen así este sería el lateral. Y hay tres tres modelos. Está este. Yo la verdad es que pensaba que eran más grandes. Pero son muy chiquitas. Pero son muy bonitas también, la verdad. ¿Veis? esta es otro modelo. Este sería el modelo número. Dos. Y este. A ver si lo tengo abierto. Sí. Que lo tengo aquí abierto. Este. Que sería el tercero que me parecen que son muy bonitas son muy chulas este ya este me parece que está aquí oh, esto como lo mueva no este está aquí veis y me parece muy chula y es para hacer pues eso un poblado de navidad le cogí un, un, una de estas de poblado navideño que ya me ha mandado dos, creo. Sí. Aquí hay más. Por lo menos de alguna. Y ya por último. Enseñaros que le cogí de. ¿Cómo no? De. De Graphics 45. De 20x20. Le cogí esta del circo. Que este no la tenía yo. Y estos papeles. ¿Veis? Mira. A ver, es que. Me voy a ir de cámara porque voy poniendo cosas, voy poniendo cosas. Aquí. A ver, así. ¿Veis? esto del de lo del circo juego no sé qué pone ahí y estos son los los die que son el, y y de esto, esta es la colección de graffiti de porque después recogí esta que es la de navidad ¿Veis? que esta que digo yo mira viene con sus pegatinas ¿Veis? Y yo le compré lo efímera aparte. Que parece súper bonito. La colección está de 30x30. We'll be right No es deluxe, pero mmm, viene con lo, mmm, con, la, con las pegatinas. Bueno, no es pegatina o efímera o como queréis llamarla. Mirad, porque son un poquito más gordas que una pegatina, ve Viene incluso con las tiras. ¿ves? Aquí hay una y dos y tres tiras. ¿Ves? Mirad qué bonita. Y con sentimiento y eso. Esto serían... Lo efímera y esto sería lo que os he enseñado antes. ¿Veis? Los chipboard, que esto sí es cartón. ¿ves? Y no es adhesivo, es cartón. Una colección de luz que me encantó. Me gustó muchísimo. Que es esta. Esta viene completa. Y esta es la del cascanueces Que me parece súper bonita. Y esta sí es una colección de luces Y viene con los chisboas, las pegatinas Y muy vintage El cuento no soy fan de ayer También tiene un antiguo que María Castaña Caña, caña. Pero bueno, mira, estos son los chisboas ¿Veis? Cartón por detrás, bien precortado Y estas son las pegatinas y son muy bonitas, ¿eh? Bueno, ¿qué voy a y, y aquí, que tampoco viene en formato libre Vienen en hojas separadas Os voy a enseñar la, lo que es la colección, mira Esto se puede recortar Traen dos hojas esta sería por delante, esta por detrás, mira, estas son las etiquetas, preciosa, por detrás, así, ve, también, ah, galletas de jengibre por detrás, parece en tiras de caramelo, muy bonito, esta es el cuento, supongo, por aquí y por detrás, ve, muy bonita. este el bastón de caramelo por detrás, Raya roja, este el cascabel ¿eh? sobre fondo azul y por detrás, pues como piruleta. Muy bonito, chulo. ¿eh? Esto que son las la tarjetas, y por detrás, así son dulces. Piruleta, batones, muy bonito. Muy bien. La bailarina, los payasos, ¿Eh? y por detrás, así. Muy bonito. Esta de las zapatillas, y por detrás, así. Y por último, esto que es la misma que hemos visto antes, con dulces, y por detrás, así. Y hay otra más, esta que es la de sobre fondos de cristal de nieve, y por detrás los cristales de nieve. Qué chula. Y bueno, ya, esta que son las la tarjetas, y por detrás, así. Me ha gustado un montón, la verdad es que sí. Rocío, por la compra. Pues mirad, me regaló un montón de cosas que os enseño, mira me regaló estos recortables que me parecen súper entrañables mira estos los tengo y estos también y después me regaló esto estos lo tengo y los tengo hasta recortados pausa me regaló mira esto que me gusta un montón mira esta qué bonita con la ballena y por detrás, con este barco es precioso. Y esta. Y en la grita, mira, me, regañé, me regaló... A ver, voy a quitar esto para que se vea bien. Este renito. Este osito. Y este renito. Mira, me regaló esto, Charm. Que son, es, son de Scrappy Verde Y son árboles con pajaritos Uy, por Dios Ahí Mira qué chulo Son árboles y llevan ahí pajaritos Y no sé si se habrá visto estos tres Creo que estos son renos Y esto es un osito También me regaló Mira se pueden hacer marca página son niños durmiendo este que viene con colorines estos que son tabla y esta igual con colorines y este también que se ha quedado aquí este que es como un encajito y después de maderita también me regaló esto Mirad que súper bola. Una bola de Navidad. Y la palabra. O la frase. Feliz Navidad. Y después esto que me encantó. También de madera. mira, Es este árbol que aquí tiene para enganchar. ¿Veis? Con la base. Es que si lo pongo así. Ya sé que no lo vaya a ver. A ver. Esto va aquí que no veía Ahora así ah, sí Mira ¿Veis? Y aquí Tiene un gancho Para engancha. Y estas que son Súper bonitas Y bueno Pues colorín colorado Esta compra Se ha terminado Y nos vemos si queréis Próximamente Cuando vosotros queráis Yo si queréis Que YouTube o suba un vídeo o digo, si queréis, que, si queréis que Youtube Os avise cuando suba un vídeo Tenéis que darle a la campanita Y se supone que Youtube Cada vez que suba un vídeo Os avisará De que Susurro del papel Ha subido vídeo Pues nada más eh, A mí me ha encantado todo Voy a hacer un poco de ruido Porque es que Yo juraría que he visto un Papá Noé de madera, pero ahora no lo ve. Ay, manita O a lo mejor era uno de eh, Espero que os haya gustado, tanto como a mí. A mí me han gustado muchísimo. Y nos vemos, eso, si queréis, próximamente. Y... Nada, cuidaros, que está la cosa que arde. Y... Portaros bien. Que ya mismo vienen los reyes. Bueno, ya para esta ya habrán llegado. Besos para todas. Chao. Hawái, Bombay, son dos paraísos, a veces susurro, se monta en su piso, tachín, tachín, baila una de machín. <risa> Arriba, aquí. Oh, ¡Amen! ¡Bla! Aquí. Right. Ya, ha puesto! Ya le he quitado la sierra Mira, ahora tengo el calor del sol Este es mi regalo de San Marín. Aquí hay una y allí hay otra No le gusta mucho el sol La voy a llevar a mi nueva scrap room Surro, su-surro De apellido del papel Susurro del papel